Marisol, con un pescadito, a ver, eso, más que mañana, impresionante Marisol, ahora sí, ahora sí, ahora sí, vamos acá con la pescadora Marisol, otro pescadito, vamos a verlo, eh, eh, mirá que pescado es este, impresionante, qué eh, qué pescado, Impresionante, ahora sí, ahora sí ¿eh? la pescadora, vamos. vamos con otro pescadito, impresionante ese pescado. Apa, apa, apa. Bueno, viene comido, viene comido. Tráelo, tráemelo por acá. Tráemelo por acá. Impresionante. Impresionante. Mirá qué pescado. Mirá qué pescado que sacaste. Mirá qué pescado. nada, no nah se puede creer. Mirá qué pescadote. Muy bien Marisol, muy bien. <risa> Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes reyes de Berizo. Comunícate al teléfono 2215 921746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 Buenas noches, o buenos días, no sé, son las 4 de la mañana, vamos a arrancar una salidita a la salada de madariada, viernes 26 de agosto. Nada, más que nada quería, quería ver, hoy esta, esta semana en realidad, eh, estuve viendo algunos comentarios por las redes sociales, eh, criticando algunas fotos, criticando algunos videos, criticando algunas datas, Estuvieron publicando por los guías, por los pesqueros eh, Tratando de mentiroso a mucha gente que labura de esto Que labura de la pesca, ¿no? Así que... Nada Eso me motivó a salir En busca de... Nada Del desafío Del desafío eh, tans, Gente que fue salía con 4 o 5 pescados Con suerte eh, hubo frío, hacía frío, hoy nos va a dar una temperatura un poco más agradable y un vientito de 15-14 kilómetros así que bueno nos va a estar esperando el día amigo allá vamos a saludar que hace mucho que, que no nos vemos y bueno después les, les comento saludos al grupo al pescador enmascarado al pescador a todos los muchachos y después los voy a pasar Ojalá que tengamos una buena jornada Bueno gente, llamo a Madrid, Nos recibió esta neblina Fuerte, estamos en la estación de servicio Esperando que levante un poco Para encarar para el pesquero ah, Una neblina Bastante, bastante espesa Acá bueno, estamos en la estación de servicio No se ve, pero en ruta no, no se veía nada de nada Así que bueno Vamos a esperar para para encarar para engarrapar el pejero. No lo, que pasa es que está... no lo que pasa es que está enganchado con la ah. Estaba enganchado ahí. ¿Puede no puede? Dale, Dale Willy, sacale el azuelo eh. A ver. ¡No! A ver Willy. ¡Ah, la bubucela! Mirá que pues, Willy. Listo, eh. Pescadito, Willy Por fin Pescadito, vamos No, no está picando, está difícil el pique, pique, pique eh. Sí, sí, sí, sí, sí. Difícil el pique acá en Madariar, loco. No, difícil el pique acá en Madariar, loco. No está picando, hay que disfrutarlo. La verdad que hay que disfrutarlo. Eh, está muy difícil, poco. Sí. Complicado. Día bravo. Día sí, bravísimo. Muy duro. Vamos yo. Vamos, eh. Gracias, Lucas. No, pero okay, gracias.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 Las tradicionales de, de sublimadas de peces con capucha como verán capucha amplia y con eh, la manga con la cavidad para poner el dedo para cubrirse más que nada las quemaduras como verán eh, protegerse un poco más la palma de, de la mano cuando uno está pescando además que es un color súper claro como las demás remeras vienen con filtro V factor V40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 pesca y devolución acá en el grupo del pescador enmascarado promocionamos Hola, esto sí. la pesca con devolución muy bien, muy bien, chao Vamos. Gracias Luquito, gracias Vamos, arriba, gracias, papá. Haciendo pescado. Sí, sí, sí, de medida, de medida. Vamos a matar. Gracias Luquito, chao. Jingle. se tiene que ir para allá ahí eh, medadito ese y bueno pero lo pasas al lado de al lado de este pescado al lado bueno, de este pescado bueno lo devolve a la mierda listo terminando la jornada <risa> Mira, tenemos una mojada, ¿qué hizo Willy? Willy, ¿estás drogado? Sí, un poco ¿Eh? Sí, un poco Tomaste algo, Willy, ¿qué hiciste? No, eso es te seguro de mí Pero... Rumbo al pesquero ¿Qué o sea? La cara de la derrota Acá tenemos la, la, cara de la, derrota. la cara de la derrota La cara de la derrota Se salvó ¿Qué pasa, Charlie? Contame Se salvó ¿Qué te pasa? ¿No picó? No picó, ¿qué pasó? No, faltan de 2 kilos. ¿Eh? Falta de 2 kilos. ¿Faltó viento? ¿Qué pasó? Un lujo. ¿Eh? Un lujo. Bueno, eh, bien? 4 o 5 dientudos. Sí. Algunos 30 al 22 centímetros. Dos no, bares sapos. Dos bares sapos. Todo mal, todo mal. ¿Eh? Todo mal. Todo mal. Mucho todo. viento. Mucho viento. Sí, la mojarra chica, todo mal. Todo mal. Todo mal. No, todo mal. ¿Y el pescado y todo no lo pudimos encontrar? No, no sabemos dónde está el pescado. ¿Qué? Grande loco la laguna, la ¿eh? No ¿eh? sé. Y cuando no quiere comer, no quiere comer. No, y pasa, hay día y día, ¿viste? Hay día y día, y bueno. No va, a no, va a tener días mejores. No va a tener días mejores, bueno, ¿Qué va a hacer? ¡Coco! Bueno, viernes 26 de agosto, estamos en la salada de Madariaga, en el pesquero Choza, haciéndole la despedida, para mí por lo menos, al ¿Tiene peje. Temporada. ¿Tiene temporada? de temporada para mí. Estábamos en busca de alguna otra especie. unas una semanitas muy difíciles, estaban diciendo. Acá la gente que venía a pescar, a la salada. El pescadito que no quería comer, 4, 5, 6, 10 pescaditos por lancha. Creo que hoy acá hay algunos más. Entramos con el guía Coco Cócaro, Michosa, Willy y Charlie. Ahí está, Charlie Willy. Y metimos esta pesquita. ¿Qué pesquita eh? Terrible pesca muchachos. Muchas gracias Coco. Acá está, Coco. loquito. Gracias a usted. Gracias Coco, la verdad, pescón, pescón, pescón, loco. Terrible pescado, kilo 200, kilo 300, kilo 100. Los pescadote de grandote, el kilo 200 tan pesado, kilo, 200, kilo 300, medio kilo largo. Sí, sí, todo parejo, todo re contra, re parejo. Yo creo que fue el de kilo 300, muy buen pescado, terrible. Y bueno, gracias, está más que hecho, satisfactoria. Muy buena temporada, gracias, gracias muchachos.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 los base 6, que son los clásicos, ¿sí? los más rectos, van a venir en distintas presentaciones. ¿no? Espejados, clásicos polarizados, sepia, ya a saberlo ahí, todo calidad óptica, hiperflexibles. Y bueno, esto es más o menos lo que se viene en el lente ya de paso argentina para la, para la temporada que viene. Hola, bienvenidos a nuestro local. Bueno, hoy queríamos mostrarle un rifle de la marca FOX. Es el modelo M25 de los rifles PCP. Un rifle realmente con unas prestaciones excelentes y de muy buena calidad y con un costo, la verdad, que muy adecuado. Este se trata, como decíamos, del modelo M25 que viene en calibre 5.5 y en calibre 6.35. El funcionamiento es hace rojo. Viene con un cargador de 10 disparos. Bueno, ahí lo mostramos el funcionamiento. ¿sí? Viene con un cargador de 10 disparos o con una cuna para poder hacer, hacerlo tiro a tiro. ¿no? Eh, bueno, como podés ver, viene con un montón de rieles Weaver en todo el rifle. ¿sí? tenemos ahí por arriba, como para colocar accesorios. Acá abajo también, como para un bico de una linterna. ¿sí? Obviamente la mira telescópica. Trae, como se puede observar, todo el cañón recubierto por el supresor de sonido con lo cual el rifle prácticamente no hace ruido es un rifle muy muy potente con el almacén donde cargamos el aire precomprimido de titanio con lo cual también es muy liviano eh, que acepta hasta 250 bares. realmente muy muy potente como decíamos calibre 5.5 y 6.35 eso depende de la modalidad de tiro que vamos a usar tanto como para casado o para tiro blanco. Por ahí conviene, le podemos después orientar en qué conviene comprarlo. Eh, bueno, nada, realmente bueno tiene el manómetro ahí adelante del, del almacén. ¿sí? Viene con su pico de carga, por supuesto. Y además, como accesorio, siempre tenemos todo lo que son infladores, los compresores que en este momento nos están volviendo locos porque lo hemos sacado en otro programa y están en falta, pero bueno, ya van a volver a entrar los compresores de 12 y de 220 volt, pero sí tenemos infladores, por supuesto. Bueno, eh, nada, por cualquier modelo de rifle que tenemos en nuestro local o bueno, lo que accesorios en pesca, camping, náutica, esperamos su consulta, envíos a todo el país como siempre y nos vemos en la próxima. En Rincón de Milber, Tigre, el arco iris.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 Aquí le Vamos a ir a una Así casita bueno. de pesca. A ver si nos subimos a unas plomadas algo. Y vamos a estar tirando el pez elefante hoy. Mira, mira, mira, mira. Todo está rebajado, pero. del agua. acá en la joyera, un buenas carnadas, estamos con Martín, Diego. Así que Buen día. ¿Está bien? ¿Todo bien? Sí, a buscarlo. El día de un anzuelo. ¿Está Sí, sí, sí. ¿Alguna común, porque voy a tirar arriba de las piedras. Estamos buscando el pez elefante acá vos, con los vos, muchachos. ¿Sí? Mira. Estamos para el canal de YouTube, gente de arriba, ¿cómo te va?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 no sé Puede ser el plomo, boludo No, pescado No, no, no Sí, pescado, boludo, pescado Vamos, papá bueno, no, no. Sí, pescado, boludo, pescado. ¡Vamos, papá! ¡Vamos! tiro, papá! ¡Vamos! No, aquí le quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí porque voy a tirar. ¡Ea! Mirá, ahí salió otra brotola. Ahí viene Martín también, vamos a estar pescando a morir, eh. Míralo, míralo chicos, míralo, míralo. Estamos empatados, eh. Vamos, mira que bonito, mira. ¿Me puedo tirar? Mira. Lleva Son igualitos. Espectacular. Impresionante, Oh, todo ¡Vamos los ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!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 Impresionante, che. Vosotros, ahora. Pero... Mira. Muy bien. Bueno, a la derecha vamos. ¡Oh! empezar a la caña le Recoge, dale, recoge, recoge Vamos, recoge, recoge Vamos aquí, que lo sacamos, dale Vos recoge ahí, recoge Bueno, a ver por aquí pesado en la caña Saca niño ¿no? Brótola, brótola, brótola. Ah. Broto, la broto, la broto, la. Otra la broto, la. Ahí la saca Aquiles. Camina para atrás. Ahí viene Aquiles con su captura. Pues sí, tiré, boludo. ¡Brótola! ¡Brótola! Bien, Aquiles! brótola. Mira, Aquiles, estamos haciendo una foto, eh. Ponete acá, sí. Ahí. Acá al lado mío, eh. ¿sí? ¿Dónde estás, Aquile? No te veo. Ahí. Ahí, ¿eh? por acá, por acá entonces, ¿eh? Terrible, estamos con Martín, mira, dice que era la segunda yo Mirá, mirá lo que es eso, vamos a ver una foto impresionante, boludo ¿vale? Bueno, vamos a seguir pescando gente, estamos como locos acá ¿Lo viste? ¿Te gustó la caña Muy buena, boludo que se ahí Sí Pará que está enredada la punta está Vamos a sacarla, ¿vale?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 Entonces viene ¿eh? mi tercera captura, se me escapó algo grande. Como el 100. a ver que viene. Ahí va, mirá. Ahí viene pescadito. Mirá. Otra brótola, otra brótola. <risa> Bueno, hoy se come pescado. No, no, no, no. <ríe> bien, bien, Impresionante, eh. Hay mucha, mucha, mucha, mucha. Sí. Se vuelve loca por la brútula. ¿Eh? Se ha perdido la cuenta, amigo, miró. Oh. Uh. Ahí viene, viene, viene, pique, pique, pique, pique, señores. Yo tiré por eso, pero... Grande. Fíjate que tenía pique esa caña, boludo. Terrible lo que vamos, vamos, ya no! no día. Viene, ¿eh? vamos, anda vamos, papá ahí vamos, pescado mira mira, mira, mira, vamos, Yeah. Hey, bol Linda ¡Vaya, ¿eh? hola! pedazo de bicho, papá ¡Vaya! de ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! Oye, sí, sacame una foto, buena foto. ¿eh? Muy buena. Saga buena foto de acá que viene el sol, mirá. Vale, vení con Martín acá, vení. Adelante, Martín. Para que te pongan de costado el hijo de puta ahí. Ahí, ahí, ahí.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 Salidas diarias desde guardería Marinas del Sur. Comunicate al teléfono 11 50 94 65 76 o en Instagram Chino Pesca. Yo vamos a ver el cañón, ¿eh, pa?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 ¿Cómo lo sentís? Bien, bien, bien, bien. bien, ¿no? Bien. Lindo pescado, ¿no? Sí. Allá viene la niña, está Martín. Mirá cómo vino ahí el pescado, mirá. Ahí, ahí. Esa. la plomada más arriba, ojo. Che, qué broto el amigo, ¿eh? Buena, ¿eh? Uh, para ¿Cómo, ¿cómo foto, le digo, eh? Soy, eh? Muy bien. Muy bueno. Bueno, Martín, mirá qué pescado, papá. Es el día brotolino, Martín. mira. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno, eh. Por de cuarta tiene, ¿verdad? ¿no? Muy bueno, che. Entonces, me voy a levantar la que tengo allá. Dale. ¿Dónde estamos ubicados bueno, tener... ahora? Allá tenés Mar Chiquita. Allá, Mar Chiquita. Si doblás, como una puta para allá, ya entramos en la albúfera donde se va el lenguado de la colina negra. Claro. Esto es una playa que está entre el mar chiquita y allá a lo lejos, mar de Cobos. Mar de Cobos, allá se ven unas casitas. A este lugar lo llamamos la piedra del Vidalero o el pozo de los Vidaleros. El pozo de los Vidaleros. ¿Viladeros? Vidaleros. Vidaleros. ¿Por qué? No sé, pero siempre le dijeron así. Bueno, el pozo de los Vidaleros, la verdad que es buena pesca, sacamos brótola únicamente hasta ahora. Por brotola, y misma. vamos por el también, pero nada. Acá ¿Pero cuánto sacamos? ¿Como 12? ¿Se lo sí, no, tenemos que contar? vamos a hacer recuento? Un montón de pescado. ¿Cómo vamos a hacer recuento. Un montón de pescado. Terrible, bueno, seguimos en Gigantes de Río, ahora Gigantes del Mar, el Mar.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 ¡Alto tiro! ¡Ah, oh, mira, ¡Upa! ¡Está complicada la tanza, amigo! Me siento un corte y ahora... ...perdí tanza. ¡Chao! Estamos listos. Vale, Entonces, ¿no? <risa> Vamos, Vamos a recoger un poco. No se puede, va. a gente... ...que Si a ahí con una ola. Vamos a sacar la pesca. Una... ...dos... Metimos, ¿me? hay una 7 Ellos me dicen que no se da mucho la pesca de brótolas así tanto, ¿no? No la no, no hemos agarrado tantas así. Hoy fue un día muy particular de brótolas. Mirá. 8 Nueve. ¿No decís que le caímos el pozo, así? Sí. <risa> el pozo de las brótolas. 10. Papá. ¿Qué peca? 11, no, 12, no, no 13, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, Bueno gente, nos vamos retirando de acá. La verdad, espectacular. Nah, acá con Dieguito. Día soñado. Soñado. Pescamos. Pescamos. Pensamos bien. Amigos. 15. dice brótola. Increíble. Nah, no podemos pedir más nada. Bueno. Chao Martín, saludá. Chau Ticho. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Vale. Saluda a la cámara. Chao. Canta pesca, eh. Canta pesca. <risa> uh.